Eh, muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en la paz del Señor. Es, eh, la familia de, en el Señor, la familia en Cristo, la familia también de sangre del pastor. Hoy estamos, bueno, en estos días estamos en días de luto, de tristeza, pero también son días en los que podemos tener esperanza, ¿no? En el Evangelio, en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho cuando Él ha venido a hacer su obra perfecta, ¿no? Vivir una vida perfecta aquí en la tierra morir en la cruz por nuestros pecados, redimirnos, salvarnos de la condenación eterna. ¿no? Eh, quiero, hermanos, en esta mañana, que hagamos una pausa en los estudios que hemos estado haciendo en el libro de Judas. Ustedes deben saber que estamos eh, a vísperas de unas fechas que son importantes para el pueblo de Cristo, que es la Semana Santa. Se podría decir que eh, en el calendario que tenemos es eh, la fecha más importante para el pueblo de Cristo. Porque ahí se recuerda la consumación de todo lo que la Biblia nos, nos habla acerca ¿no? de Jesucristo. Y quisiera hablar hoy día acerca de la Pascua Es el tema que a mí se me ha asignado para el día de hoy. Y que podamos hablar acerca de la Pascua en el libro de Éxodo, ¿no? Quisiera invitarles, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y quiero dar lectura a lo que dicen los versículos en Éxodo a partir del versículo 1 al versículo 13. La palabra del Señor, eh, quisiera que la podamos leer. Y que nos podamos poner de pie para poder leer estos versículos que están en Exodus. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo...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 como pueblo tuyo para estar reunido en tu iglesia, Señor, todos con un corazón unánime, Señor, dispuestos a alabarte, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, gracias porque tú has apartado un día de la semana para que cada hijo tuyo, cada hombre que ha sido redimido por la sangre de tu hijo, Señor, pueda reunirse y pueda gozarse en ti, Señor. Y este día es un día especial para nosotros, Señor, porque hacemos eso, Señor, alabarte, recordar tu evangelio, Señor, constantemente, porque necesitamos de él, dependemos de él, Señor, para nuestras vidas. Señor, hay días turbios, días de angustia, Señor, como los que pasamos ahora, de los cuales eh, nuestra dependencia de ti es absolutamente necesaria, Señor. Como lo es en todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias porque sabemos que en la hora incierta, en la hora en la que nos encontramos, Señor, en angustia, podemos confiar de que tú eres un Dios fiel que ha, ha hecho promesas, Señor, a su pueblo. Y que en Cristo, Señor, tú las has ido cumpliendo y las has ido manifestando, Señor, en la historia. Y, Señor, de una manera especial, ahora estamos. Haciendo una pausa, Señor, en el estudio de la Carta de Judas, para entrar a recordar, Señor, eh, aquello que es la Semana Santa. También una fiesta que se estaba recordando en la época en la que Jesús iba a morir, que es la Pascua, y es lo que hoy, hoy día vamos a hablar, Señor. Gracias porque ahí, en el libro de Éxodo, podemos encontrar, Señor, tu Evangelio. Podemos ver, Señor, cómo tus promesas están siendo cumplidas y cómo tú estás manifestando, Señor, tu misericordia, tu amor y tu fidelidad, Señor, para con tu pueblo. Gracias porque aquello que ha sucedido hace mucho tiempo, Señor, en el libro de Éxodo, hoy nosotros lo comprendemos de una mejor manera, Señor, cuando miramos a Cristo. Cuando vemos que Él es nuestro verdadero Cordero Pascual, Él es nuestra Pascua, Señor. Gracias, Señor, porque en eso podemos nosotros hallar esperanza, Señor, y consuelo a cualquier adversidad en la que nos encontramos, Padre. Te ruego que en esta mañana tú puedas hablar a tu pueblo, Señor, el Evangelio. Puedas tú, Señor, eh, consolar y fortalecer los corazones, Señor, de tu pueblo. Y tú puedas, Señor edificar sus corazones, Señor, con tu palabra. Gracias porque nos permites tener el privilegio de poder leer tu palabra que está escrita, Señor, poder conocer tu voluntad, Señor, en tu palabra. Te encomendamos este tiempo, Señor, a ti, para que tú nos guíes, Padre, para que me guíes a mí, quien va a exponer, Señor, estos versículos, a explicar de una manera clara, Señor, tu palabra. Y también, Señor, te ruego que haya fidelidad, Señor, al... Al hablar acerca de tu evangelio, Señor, en estos versículos de Éxodo, te ruego que también tú asistas a mis hermanos a oír tu palabra, Señor, a gozarse, Señor, en el evangelio, a ser confrontados, Señor, también con su pecado, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos has dado y hemos orado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. <tose> La historia que estamos leyendo en Génesis capítulo 12 es escrita en un contexto en el que vemos a Dios que está juzgando al, al pueblo, al pueblo egipcio con las plagas. ¿no? Eh, sin embargo, eh, lo que estamos viendo en Éxodo es algo que se remonta a, a inclusive a libros que están más atrás. ¿no? Vemos que Dios había creado a Adán y a Eva, había hecho su creación y. La descripción que encontramos en Génesis es que todo había sido hecho bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, vemos que el pecado se entró a través de la desobediencia de, de Adán y Eva, ¿no? Y es a partir de ahí en el que eh, las relaciones entre el hombre y Dios son rotas, no son destruidas. La descripción que el apóstol Pablo nos da acerca de eso es que a partir de ahí todo el, todos los hombres, todos los seres humanos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene planes que él va manifestando en su escritura. ¿no? Y uno de esos será, lo vemos en Génesis, será constituir un pueblo para él. ¿no? Cuando él se presenta delante de Abraham, él le presenta también promesas, que es hacer de él un pueblo, ¿no? un pueblo que sea propiedad de Dios, que iba también a vivir en la tierra de Dios. ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a Génesis, o más bien a Éxodo, Vemos que hay ciertos cumplimientos parciales en las promesas que Dios ha hecho a través del Génesis. Vemos que el pueblo se está, está, se está constituyendo. Ya hay un pueblo, sin embargo, no están en el lugar que deberían estar. Están en Egipto y están siendo esclavos, ¿no? Entonces vemos que ya hay un pueblo, hay una promesa que está siendo parcialmente cumplida, que es la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Sin embargo, es un pueblo que está lejos de la tierra donde Dios lo quería establecer, estaba siendo esclavo. ¿no? Y frente a todas estas cosas que vamos hablando y vamos viendo a través de Génesis y vamos viendo también en Éxodo y en esta circunstancia en la que se encuentra el pueblo de Israel en medio de la esclavitud, algo que nosotros podemos notar hermanos es que Dios es fiel y siempre ha sido fiel. Eso es lo que nos muestra el libro de Éxodo. ¿no? A pesar de la incertidumbre que estaba viviendo el pueblo en medio de la esclavitud, el libro de Éxodo nos muestra que Dios permanece fiel ante cualquier adversidad, inclusive cuando el hombre piensa que Dios no está haciendo nada y que aparentemente Dios no está escuchando la voz y el clamor de su pueblo. Dios es fiel. A veces no comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Sin embargo, el libro de Éxodo y este capítulo y estos versículos especialmente nos muestra eso. Dios es un Dios que es fiel en todo momento un Dios fiel que cumple sus promesas. En el entorno o en el contexto de estos, de estos capítulos, antes de entrar a las plagas, que, que, que ya son el contexto anterior al capítulo 12 del libro de Éxodo, nosotros vemos que en el capítulo 3 que Dios ha comisionado a Moisés, lo ha llamado, es el llamamiento de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Y en este capítulo nosotros vemos que Moisés se, sienta, se siente... Tal vez muestra cierta oposición hacia Dios, ¿no? Él no se siente apto para poder servirle. Sin embargo, Dios le muestra que él es quien lo va a acompañar en toda la tarea y en todo este llamamiento que él estaba recibiendo. Y Moisés va y a realizar la tarea que Dios le ha comisionado. Y hay algo que a mí me llama la atención ya cuando Moisés empieza ya a realizar la, la misión que Dios le ha enviado, ¿no? Ya en el capítulo 5, cuando vemos que Moisés, juntamente con su hermano, empieza a realizar la tarea que Dios le ha ordenado, ya empieza a encontrar tropiezos. ¿no? Dios le ha comisionado a Moisés como aquel que iba a, a podríamos decir, ser el embajador delante de Faraón, para que Faraón permitiese que el pueblo de Dios saliese con libertad. Sin embargo, ante la tarea que Moisés estaba realizando, él ve oposición de parte de Faraón. Y no solamente ve la oposición, sino que también Moisés se encuentra, inclusive, de que el pueblo es más afligido de lo que antes había sido afligido. Y el pueblo se queja delante de Moisés. Y hay versículos con los que concluye el capítulo 5, que dice lo siguiente. Después de que el pueblo se queja delante de Moisés, ya que el faraón está castigando más duramente al pueblo. Versículos 22 y 23 del capítulo 5 de Éxodo.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 esta expresión que encontramos nosotros en Moisés, en estos versículos, es la expresión del pueblo, de esa angustia que estaban sintiendo en medio de la esclavitud. Moisés mismo lo está expresando. Tú no has hecho nada, no estás haciendo nada. No solamente para el pueblo, eso era una realidad que ellos estaban sintiendo, era algo que también Moisés estaba sintiendo. Tú no has librado a tu pueblo. Versículos que continúan. Llama mucho la atención eh, palabras que se van a ir repitiendo. Dice el capítulo 6, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. En estos versículos vemos que Dios vuelve a, a fortalecer a Moisés, podríamos decir, y, y le vuelve a mostrar que quien está a cargo de todas las circunstancias que está viviendo el pueblo y que está viviendo a Moisés, es Dios. Es... A partir de ahí que nosotros encontramos ya en los capítulos 7 y hasta el capítulo 12 las plagas. ¿no? Es como Dios va a infringir el castigo y el juicio en contra del pueblo egipcio y en contra de todos sus dioses. ¿no? Y nos encontramos ya en el capítulo 12, donde vemos la última plaga. Y es la plaga, podríamos decir, más fuerte que recae sobre los egipcios. En estos versículos del capítulo 12, nosotros vemos que. Eh, lo que es la Pascua, no, son las fechas, podríamos decir, en las que Jesucristo murió, en la que él eh, murió y resucitó, no, la Pascua, y son esas fechas las que se están recordando en estos días, no, Semana Santa. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua proviene del hebreo que es Pesaj, no. Pesaj significa pasar por encima. Eso es lo que significa la Pascua, pasar por encima. ¿Y cuándo fue? Fue cuando, el, cuando Israel, después de 400 años de esclavitud, Dios milagrosamente los liberó. Y eso es la Pascua. Ahí Dios los liberó y constituyó un pueblo. La Pascua era el pacto entre Dios y Israel. Dios iba a cuidar a su pueblo. Dios iba a cuidar a su pueblo y eso es lo que la Pascua nos muestra. Y en cierto sentido, o más bien, podríamos decir en... De una manera más clara ahora cuando nosotros tenemos el Nuevo Testamento, esta Pascua, esta fiesta judaica era una promesa, era una profecía podríamos decir, era un acontecimiento que prefiguraba algo que se iba a cumplir de manera perfecta en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Este era el significado original de la Pascua, Jesucristo. En estos 13 versículos que he leído en el capítulo 12 de, de Éxodo. Yo sé que podemos encontrar varios aspectos, pero hay tres cosas de las que yo quiero hablar. Y en primer lugar está el cordero pascual. Quiero hablar primero acerca del cordero pascual. Y hay versículos que nos hablan acerca del cordero pascual en este libro eh, de Éxodo, en el capítulo 12. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al versículo 5, encontramos qué es lo que nos dice estos versículos acerca del cordero pascual. Dice, dice el versículo 5 de, de Éxodo 12. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí nosotros encontramos, viendo el primer aspecto que quería ver acerca de la Pascua, acerca del cordero pascual. ¿Qué es lo que nos dice este versículo 5 acerca del cordero? Este cordero, dice el versículo 5, que tenía que ser un cordero sin defecto y sin mancha. Y que, y que tenía que ser de un año. Ahora, ¿qué es lo que esto nos muestra, hermanos? El hecho de que esta descripción que encontramos acerca del Cordero Pascual en estos versículos nos muestra que el Cordero tenía que ya tener una edad adulta. Él ya tenía que, podríamos decir, el Cordero estar en la plenitud de sus años. Eso es lo que nos dice cuando nosotros vemos que este Cordero tenía que tener un año de edad. No solamente eso, el versículo 5 nos dice que este animal tenía que ser sin defecto. ¿Y qué tenía que ser además? Macho. Cuando nosotros recordamos en estas fechas acerca de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos a través de la Pascua, lo relacionamos con este Cordero Pascual. Nos muestra Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 29, que ahí el, el apóstol Juan dice acerca de Jesucristo cuando lo ve, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo inició su ministerio con 30 años de edad. Los 30 años de edad era cuando un hebreo alcanzaba la plenitud física. ¿no? Ahí nosotros vemos esta relación que existe entre este Cordero Pascual y nuestro Señor Jesucristo. En semejanza podríamos decir a este Cordero, Cristo tenía que ser sin defecto y sin mancha. Y eso es lo que nosotros vemos a través del Evangelio y a través de la Escritura. Cristo fue aquel que fue sin pecado, sin mancha. Por ejemplo, si nos vamos a Primera Pedro, ahí el apóstol Pedro nos dice eso acerca de Jesucristo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. El apóstol escribe, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por tanto, hermanos, Éxodo capítulo 12, el versículo 5, habla acerca de este macho sin defecto. Y cuando está hablando acerca de este, de este cordero que es macho y sin defecto, está hablando acerca de Cristo. Está haciendo, está haciendo alusión acerca de Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él vivió sin pecado, nos dice la Escritura. Hay otros, otros aspectos más que encontramos acerca del cordero que son interesantes en Éxodo 2. Por ejemplo, nos dice que este cordero debía ser comido con panes sin levadura. ¿no? En ese tiempo, o más bien, la levadura era símbolo de corrupción, era símbolo de pecado. En aquel tiempo, cuando se mezclaba esta comida, esta levadura que era agria y se juntaba con alguna comida que era buena, eso servía para fermentar este alimento, ¿no? este alimento bueno. Entonces, lo que aquí nos está mostrando, Éxodo, es que el cordero debía ser comido con un tipo de pan que nunca debía ser mezclado con la levadura. El versículo 8, por ejemplo, nos da otros aspectos acerca de este cordero pascual. Dice, y aquella noche...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 Además, este animal tenía que ser comido con hierbas amargas. No solamente eso, vemos que el animal tenía que ser comido por completo, no tenía que quedar nada, todo tenía que ser quemado. Eso nos dice los versículos 9 y 10. En este contexto en el que Moisés escribió, había varios rituales paganos ¿no? de sacrificios. Se dice que en estos rituales paganos, estos adeptos a estos sacrificios, ellos comían la carne. La carne cruda, ¿no? la carne que estaba cruda del animal. Ahora Dios, al podríamos decir, instituir estos aspectos que encontramos en Éxodo 12, nos está mostrando que él no quería ningún tipo de mezcla con cualquier alusión pagana. Por eso él les, les, les da todos este tipo de ordenanzas. ¿no? El animal por completo debía ser quemado. Se tenía que quemar por completo el animal. La cabeza, dice, las piernas, las vísceras, todo tenía que ser asado en el fuego. Entonces, vemos en estos versículos que hablan acerca de el cordero, que él tenía que ser enteramente comido, lo que sobrase tenía que ser quemado. Esto era un símbolo acerca del sacrificio de Cristo, que fue sacrificado en favor del pecado de la humanidad. El apóstol Pablo escribió acerca de esto. Si nos vamos a Primera Corintios, Pablo ahí dice acerca de Jesús, ¿no? Él es nuestra Pascua. Primera Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo escribió allí: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En estos versículos vemos que Cristo es ese Cordero, el que fue enteramente consumido en nuestro lugar. El Cordero que vemos en Éxodo capítulo 12 simboliza a Jesús, simboliza la muerte del Cordero, del Cordero de Dios. Simboliza su muerte en lugar nuestro. Por causa de esta sangre, de este cordero, en la Pascua, en Éxodo capítulo 12, Dios pasó por encima de los hebreos. El juicio no recayó sobre ellos. Por la causa de la sangre de Cristo, Dios pasa inclusive ahora por encima de todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Otro aspecto que encontramos. En estos versículos, es de los participantes de la Pascua. Quisiera leer los versículos 3 y 4. En estos dos, dos versículos nosotros encontramos aspectos acerca de los participantes de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 3 y 4 dice, Hablata a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. En estos dos versículos encontramos aspectos acerca de los participantes de la Pascua. ¿no? Lo que vemos es que primero la Pascua tenía que ser celebrada en familia. En comunión. Encontramos aquí una lección muy importante para nosotros. ¿no? Esto tenía que ser servida en una comunidad que estaba en comunión alrededor del Cordero. Esto en cierto sentido es un símbolo de la iglesia. La familia de Dios, esa es la iglesia, que está reunida en comunión en medio del Cordero, podríamos decir. Hermanos, algo que nosotros hemos estado resaltando en cada prédica es que cuando Cristo nos salva, cuando Cristo nos llama y nos trae para salvación, Él no nos salva para que nosotros seamos cristianos individuales. Cristo nos salva para vivir en comunión de la iglesia. No somos salvos para vivir solos. No existe cristiandad genuina sin comunión con la iglesia. Y eso es algo que nosotros debemos comprender algo que nosotros vemos en, Genes, en Éxodo capítulo 12 es cuando el Señor ha libertado o va a libertar a su pueblo de Egipto. Una de las primeras cosas que Él está haciendo es poner a este pueblo en familia, en comunión los unos con los otros, repartiendo los unos con los otros el cordero. Hermanos, esto es una imagen muy linda acerca de los participantes de la Pascua. La Pascua, entonces nos enseña lo fundamental de la iglesia. Cada creyente, cada miembro de la iglesia tiene que reconocer el valor de los cultos, reconocer el valor de las reuniones colectivas que se realizan dentro de la iglesia, reconocer el valor de la comunión dentro de la iglesia, la celebración que hay dentro de la iglesia en torno al Cordero todos los domingos. ¿Saben? Es algo que el Señor también instituyó desde, desde esta Pascua, ¿no? la importancia que tiene que tener el pueblo del Señor en comunión, en medio del Señor. Otra cosa que podemos notar acerca de los participantes, en este capítulo 12 de Éxodo, nos dice el versículo 11, ¿no? De cómo estos participantes tenían que comer. Eh, en este versículo 11 encontramos instrucciones para que ellos se reúnan, ¿no? Versículo 11 nos dice...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 No está describiendo una ropa para dormir. La manera en la que ellos tenían que vestir para esta celebración que está en el capítulo 12 de Éxodo, no nos muestra esta ropa de fiesta o una pijama con la que ellos tenían que vestir. Sino era una ropa para viajar. Ellos tenían que estar listos para viajar. Eso es lo que nos muestra el versículo 11 y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Así que los participantes de la Pascua tenían que estar vestidos de tal manera que ellos estarían listos para salir de viaje. ¿Qué es lo que iba a acontecer después con el pueblo de Israel? Dios los iba a librar a este pueblo. Ellos iban a dejar de ser esclavos. Sin embargo, ellos iban a empezar a ser peregrinos. Egipto no era el lugar para ellos. Ellos ahora iban a entrar en camino a aquel destino que Dios había preparado para ellos. Iban a ir rumbo a la patria que Dios estaba preparando para ellos. Cuán importante, hermanos, es este aspecto que nosotros encontramos en estos versículos. Ellos tenían que estar vestidos de viaje. Ellos no tenían que comer la comida de esta Pascua acomodados en aquel lugar donde estaban. Debían servirse con prisa para llegar al destino que Dios estaba preparando para ellos. Dios, podríamos decir, nos dice de la misma manera a cada uno de nosotros, pueblo del Señor. Un creyente debe comprender que él es peregrino en este mundo. Aquí no es nuestro lugar. Es una pena cuando el creyente se siente confortable en esta vida. Es una lástima cuando el creyente se conforma profundamente con esta vida, se aferra mucho a esta vida. En este texto, inclusive en Éxodo, nosotros encontramos en esta primera Pascua que hay una manera correcta de pensar, es comprendiendo que este nuestro no es nuestro lugar, esta tierra no es nuestra patria, nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Esta enseñanza que la Pascua nos muestra en estos versículos, hermanos, en este aspecto de los participantes de la Pascua, es algo que también Pablo nos, nos enseña en, en Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ahí el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El autor del libro de Hebreos nos dice algo muy similar en Hebreos capítulo 11, versículo 14 en adelante. Dice, porque los que, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esta fiesta, esta fiesta que era la Pascua, les recordaba a los hebreos que ellos fueron rescatados de Egipto y que ahora ellos iban a ser peregrinos en camino a la tierra prometida. Y eso es lo que la Pascua para los cristianos también debe representar, hermanos. El cristiano sabe que él es peregrino en este mundo. El cristiano sabe que el destino final de él no está aquí. Hay un versículo que es muy usado en los funerales, pero es un versículo que tiene que ser una plena realidad en la vida cristiana. En Juan capítulo 14, en los versículos 1 al 6, el apóstol Juan escribió lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay.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 ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Pascua, la Semana Santa, nos recuerda eso. Este no es nuestro lugar. El Señor fue a preparar una morada y Él mismo dice aquí que cuando todo esté listo, Él regresará para buscarnos. La Pascua nos va a recordar que nosotros somos peregrinos en busca de una patria mejor, cuyo acceso solamente lo tenemos a través del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Una última cosa que quiero hacer notar en, en estos versículos que hemos leído en Éxodo 12 es hablar acerca de la sangre del Cordero Pascual. En el versículo 12. Y en el versículo 13 nosotros encontramos este aspecto que habla acerca de la sangre del Cordero Pascual. Nos dice estos versículos que la sangre era la cubierta que salvaría al pueblo. Dice el texto que a medianoche, Éxodo capítulo 12, dice que caería el juicio sobre Egipto, mas la sangre que estaba en la puerta traería salvación, no traería juicio. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 12.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 ¿Saben? Esta expresión que nosotros encontramos es una realidad que la humanidad entera vive. ¿Qué fue lo que Dios les dijo a Adán y a Eva en el Edén? ¿Recuerdan qué es lo que les dijo a Adán y a Eva? Que cuando ellos comiesen del fruto prohibido y ellos desobedecieran, ciertamente ellos morirían. Pablo después escribió en una de sus epístolas que el salario del pecado es la muerte. ¿Saben? Ese versículo del apóstol Pablo y esa, esas palabras que Dios vertió a Adán y a Eva, si ellos iban a desobedecer, son palabras contundentes y duras para toda la humanidad. Sobre todo, son palabras contundentes y duras para todas las personas que hoy se hallan sin Cristo. El salario del pecado es la muerte. Esa es la realidad de la humanidad que está caída pero cómo es que un dios justo puede pasar por alto o por encima de algo así esta narrativa que nosotros encontramos en éxodo 12 no quiere que hacer que nosotros pensemos en nuestra propia justicia no hay nada en nosotros de justicia Aparte de la justicia de Cristo. Todos nosotros fuera de Cristo somos merecedores de la muerte eterna. Para el pueblo de Israel no había nada que les diferenciase a, al pueblo egipcio que no fuese la sangre en la puerta. Es lo mismo para nosotros hoy. La sangre del Cordero de Dios es la única diferencia que hace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 y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando a la tierra de Egipto. Tremendo lo que vemos en estos versículos. La sangre traería liberación, la sangre de este cordero traería vida, y esta sangre simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para librarnos del poder de las tinieblas, de la condenación eterna. Dios está mostrando en la Pascua, está revelando su gloria al redimir a pecadores, pero también está manifestando su gloria en el juicio que iba a caer sobre el pueblo egipcio, el juicio sobre que Dios iba a traer contra Faraón. Dios revela su gloria cuando muestra misericordia en redención, pero Dios también revela su gloria cuando muestra su ira en juicio en contra de los pecadores en este sacrificio del Cordero Pascual en aquella noche ahí vemos la misericordia y la ira de Dios juntas revelando la gloria de Dios la sangre de este Cordero que fue derramado que fue puesto en las puertas significaba que estos hebreos estaban cubiertos Dios pasaría por encima de la casa de ellos. Dios no los juzgaría de la misma manera que iba a juzgar a los egipcios. Es lo mismo hoy, hermanos y hermanas. Aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, quien cree en el sacrificio de Cristo, quien cree en la cruz de Cristo, está cubierto y no será más juzgado porque Dios lo amó de tal manera que envió a su único Hijo para que él pueda creer. Y para que no perezca, sino que tenga vida. La sangre del Cordero de Dios nos cubre del juicio divino. Hermanos y hermanas, la Pascua del cristiano es la celebración de que Jesús murió por nuestros pecados. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Jesucristo murió en una semana de Pascua. Y cuando Él murió en esa semana, Él dio lugar a un pueblo, a su iglesia, a un pueblo multirracial, multiétnico y atemporal sin geografía. Él nos dio acceso al Padre. Hoy la fiesta del pueblo de Cristo es la Cena del Señor que él instituyó en esas fechas. Sustituye a esta Pascua judía en esta seña, en esta Cena nosotros Celebramos este nuevo pacto que Jesús instituyó ese día. Ahí nosotros podemos recordar como el pueblo judío, el pasado. Podemos recordar de dónde Dios nos ha rescatado. Podemos recordar en el lodo, en el fango del pecado en el que estábamos, estábamos nosotros inmersos. Podemos muchos de nosotros recordar, inclusive, cuán fariseos nosotros éramos en el pasado. Y cómo Dios hoy en el presente nos ha transformado en su Hijo Jesucristo. No solamente en esta cena o en esta Pascua que, que recordamos, podemos recordar el pasado y el presente. Podemos pensar en el futuro, de lo que Dios hará con nosotros, de las promesas que Él ha puesto en Cristo para nosotros. El cristiano en Pascua recuerda esto. Cristo murió por nuestros pecados. Este es y siempre ha sido el verdadero mensaje de la iglesia. Él murió por nuestros pecados, como el, como el cordero que murió para que los israelitas tuvieran libertad. Pero hay una diferencia. Cristo ha resucitado. Cristo, el cordero de Dios, murió por nosotros y ha resucitado para darnos salvación. Es por él, hermanos, que hemos sido insertados en la iglesia, en la familia de la fe. Hoy nosotros por él podemos vivir en comunión. Podemos celebrar constantemente, domingo tras domingo, domingo el camino hacia el cielo, hermanos. La sangre del Cordero de Dios nos cubre del juicio divino. Sabes, si tú hoy en día estás sin Cristo, si tu vida no está cubierta con esta sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha dado un mensaje a través de toda la historia para ti y para cada uno de nosotros. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y si cree en Cristo, quien es la provisión de Dios para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos del juicio eterno. Arrepiéntete. Corre a la cruz. Acércate a Él. Pídele con todas tus fuerzas, pídele a Dios que Él pueda darte un corazón capaz de creer en Él, en la redención que Él ha dado a través de Cristo. Que en estas fechas que vamos a recordar acerca de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, vamos a recordar todo lo que Él ha tenido que sufrir, el peso que Él ha tenido que cargar de nuestros pecados sobre sus hombros, sean fechas en las que nosotros podamos reflexionar constantemente acerca del evangelio y del evangelio en nuestras vidas Señor. quisiera invitarles que podamos orar para concluir Señor te doy gracias porque tú nos enseñas Señor en tu palabra nos muestras el evangelio, Señor, constantemente para recordarnos la realidad, Señor, en la que nosotros ahora nos encontramos. Gracias, Señor, porque hay un juicio, Señor, que tú vas a traer. Tu hijo, Señor, va a venir, no solamente como nuestro Redentor, sino él también va a venir, como un juez, Señor, para juzgar a todos aquellos que, continúan señor en rebeldía que continúan en sus pecados gracias señor porque en aquel juicio todos aquellos todo tu pueblo señor tu iglesia que ha confiado en tu hijo que ha creído en él como el único medio como el único salvador señor como el único señor ese día tu pueblo se va a gozar no va a sufrir señor el juicio que el pecador, Señor, va, va a sufrir. Ya no va a sufrir, Señor, la condenación que merecíamos, Señor, cuando estábamos sin ti. Gracias, Señor, porque en estas fechas, Señor, que el calendario marca, que es la Semana Santa, vamos a recordar, Señor, cómo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, ha venido a hacer aquí en la tierra una obra perfecta morir una muerte que nosotros no podíamos morir, ha vivido una vida que nosotros no podíamos vivir, y no ha pagado la deuda que tan inmensa que teníamos que nosotros no podíamos pagar. Gracias, Señor, porque en él nosotros podemos hallar esperanza, Señor, aún en medio de la muerte, Señor. Gracias porque en él vamos a hallar consuelo, Señor, y un consuelo perfecto y constante, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú apliques, Señor, tu palabra constantemente a tu pueblo, a cada uno de tus hijos, Señor, y los llenes, Señor, de consuelo, de ánimo, Señor, y los fortalezcas, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, y meditar en ella. Y hoy hemos orado, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.